Hola, mi nombre es Kendi Camacho, soy la coordinadora general de la cooperativa Zulabatsu, que tiene base en Costa Rica y que trabaja en la región centroamericana. Eh, soy muy feliz miembro del grupo de trabajo de CLAPSO sobre apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades. Y, el día de hoy eh, quiero eh, presentarles un avance de trabajo en relación al tema de datos eh, ciudadanos. Eh, este proceso que venimos desarrollando hace dos años... Eh, ha sido apoyado por el Centro de Investigaciones TASHA de la Universidad de Washington, la Women Rights Online de la Web Foundation, y, eh, y eh, venimos trabajando sobre eh, lo que nosotras llamamos eh, dos derechos digitales, de la, dos derechos ciudadanos de la, de la, de la ciudadanía digital. Eh, estos dos derechos, además de otros, pero ahorita destacamos estos dos, son primero el derecho al dato, que significa para nosotros no solamente la, la, el derecho que tienen las personas de conocer eh, dónde están sus datos, qué se hacen, quién los recoge, qué se hace con ellos, cuánto tiempo se almacenan, etcétera, sino también de que las personas puedan construir los datos desde sus propias necesidades y sus propios requerimientos. Y el otro derecho ciudadano en la sociedad digital, que queremos destacar en este trabajo es el derecho al algoritmo, que no solamente refiere al derecho que tiene la población de saber cuáles decisiones está tomando por ella eh, los algoritmos, sino también el derecho a construir algoritmos a participar en los procesos de desarrollo de los algoritmos. Creemos que los algoritmos deben ser construidos colectivamente, especialmente si estos eh, van a funcionar en servicios públicos. Entonces, partiendo de estos dos derechos, es que hace dos años iniciamos un proceso de investigación y acción con enfoque de justicia eh, social, eh, con enfoque de inclusión y con enfoque de género alrededor del tema de los datos ciudadanos. Lo que buscábamos con esta investigación era generar metodologías que permitieran acercar el tema del dato a la ciudadanía y metodologías que facilitaran a una ciudadanía eh, desarrollar modelos de datos para eh, recuperar los, eh, los, los datos, ¿verdad?, que eh, requirieran de acuerdo a sus visiones, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus voluntades. Esto nos ha parecido muy importante porque, como todos y todas ustedes saben, en este momento vivimos en una sociedad de datos que es recogida principalmente a partir del Big Data y que se analiza con ciencia de datos, ¿verdad? Y a partir de la cual se toman decisiones que muchas veces no conocemos, ¿verdad? Y a partir de las cuales se hacen predicciones que definen realmente la vida en colectivo. Entonces, eh, creemos que tenemos que construir propuestas alternativas eh, que permitan construir modelos de datos desde el enfoque de la ciudadanía, las necesidades de la ciudadanía y las voluntades de la ciudadanía. Entonces, eh, este proceso eh, lo desarrollamos junto con la red TICAS, que es una red de mujeres en, en tecnologías que tienen en este momento siete años de existir y junto con ellas eh, venimos trabajando en estas metodologías de modelización de datos ciudadanos. Eh, el primer trabajo que hicimos fue en conjunto con actores locales eh, que incluían academia, sector público, sector privado, este, sociedad civil, definir problemáticas ciudadanas eh, sustantivas que pudieran ser abordadas con datos. Eh, a partir de ello se definieron eh, tres problemáticas que fue el acceso y el uso de las tecnologías digitales a nivel comunitario, la permanencia o eh, deserción de muchachas de las carreras universitarias tecnológicas y la calidad de vida de hombres y mujeres en la industria digital. Eh, estas tres problemáticas, digamos, son las que se vienen abordando en esta construcción de modelos de datos ciudadanos. Eh, durante dos eh, campamentos de datos intensivos que desarrollamos junto con las muchachas, se em construyeron diferentes eh, modelos de datos con un enfoque de justicia social, con un enfoque de inclusión y con un enfoque de género. Para eso, pues, se desarrolló toda una estructura metodológica, que no puedo detallar por, por tiempo en este espacio, pero que podemos discutir después, eh, que permite, digamos, construir eh, estos modelos de datos desde la ciudadanía. Y responde tres preguntas básicas. La primera es ¿cuáles datos queremos y necesitamos? Eh, la segunda pregunta es ¿por qué necesitamos estos datos? Y la tercera pregunta es ¿cómo podemos capturar estos datos? La pregunta de ¿cuáles eh, datos necesitamos? Eh, refiere a la conexión entre el dato y la necesidad ciudadana o el interés ciudadano. La segunda eh, por qué los necesitamos, refiere a los eh, conceptos que son fundamentales para la ciudadanía, ¿verdad? Y que deben operacionalizarse de alguna manera en modelos de datos. Y la tercera, de cómo los capturamos, tiene mucho que ver con elaborar dispositivos digitales más allá del Big Data, más allá de, de, los, de los datos ocultos, digamos, eh, elaborar dispositivos digitales útiles para la captura de datos. A partir de esto, y para ir cerrando, digamos, mi intervención, es que eh, se, se desarrollan estos modelos de datos, ¿verdad? Y una serie de dispositivos tecnológicos para la captura de datos. Solamente eh, voy a, a detallar a, a grandes rasgos un, uno de los ejemplos que refiere al tema de la eh, calidad de vida en la industria digital. Para las muchachas que construyen estas, este modelo de datos, hay aspectos como, por ejemplo, este, el balance entre la vida personal y profesional, que es fundamental en la calidad de vida eh, de la persona trabajadora en la eh, industria digital y en ese sentido, por ejemplo, eh, consideran fundamental si existen códigos de convivencia y políticas contra el acoso, así como eh, todo el manejo de la maternidad-paternidad. También ellas, por ejemplo, este, Quieren datos para conocer eh, cuál es el nivel de confianza y seguridad en el cumplimiento de las condiciones laborales. Eh, estos dos, digamos, estos aspectos, ¿verdad? Luego se eh, operacionalizan en datos concretos. Lo que quiero decir con esto es que vamos recuperando los intereses de las mujeres para analizar la calidad de vida en eh, como personas trabajadoras de la industria digital. Un ejemplo todavía más concreto es eh, el, el, la necesidad de conocer si en la industria digital hay un ambiente no sexista. A partir de, eh, de analizar, por ejemplo, si hay un respeto a la vida cíclica de las mujeres en el espacio laboral o, por ejemplo, si eh, existe el derecho a defender las ideas de las mujeres y a no ser interrumpidas cuando se están defendiendo y, además, si hay un fortalecimiento del de mérito a partir de los aportes que hacen las mujeres. Eh, estos, digamos, aspectos también, como pueden ver, refieren a una visión de las mujeres sobre lo que significa la calidad de vida en la industria digital. Otro ejemplo, por ejemplo, es... Eh, eh, la posibilidad de eh, realmente tener un aprendizaje constante, una capacitación y formación regular y oportunidades de crecimiento. Eh, las muchachas con quienes venimos trabajando estos temas consideran que estos aspectos hacen una gran diferencia en la calidad de vida de la persona trabajadora en la industria digital, pero también... Hay una gran diferencia de si se es hombre o se es mujer en el acceso de las oportunidades. A partir de estos grandes, estos ejemplos por, que, que venimos dando, verdad, este, se van operacionalizando los datos para generar un modelo de datos eh, que pueda capturar esos intereses de las mujeres, verdad, para analizar la calidad de vida de la persona trabajadora en la industria digital. Eh, no puedo detallar más, es un modelo bastante complejo y bastante grande, pero hay una presunción verdad que tienen eh, eh, las jóvenes que participan en el desarrollo de esta de esta propuesta verdad en el sentido de que este hay una desde la experiencia de vida de ellas mismas hay una diferencia en la vivencia profesional en la industria digital eh, ...que genera expulsión y desinterés de las mujeres por incorporarse en el sector TI, Pero no existen datos disponibles. Entonces, eh, de esta manera vamos generando modelos, utilizando los referentes de las jóvenes... ...y generando datos específicos desde el punto de vista de cuáles son los factores... Eh, ...que producen eh, una baja calidad de vida desde el punto de vista de las mujeres. Este, a partir de esto, se genera una propuesta de desarrollar una tecnología basada en gamificación, o sea, en teoría de juegos, para recuperar los datos. Una tecnología que trabaja con avatares, ¿verdad?, y que permite recuperar datos ocultos como edad, género, puesto, apariencia física, discapacidades, etcétera. ¿verdad? ¿verdad? que consideran que afectan la calidad de la vida de la empresa y el avatar va jugando y respondiendo a preguntas las en distintas estaciones de la oficina del juego eh, es una oficina digamos lo que simula eh, el juego verdad eh, y va respondiéndose preguntas en diferentes espacios relacionadas con en los modelos de datos construidos eh, este de gamificación en cada uno de los datos que se recupera se indica ¿Qué va a suceder con el dato? ¿Cuánto tiempo se va a guardar? ¿Para qué se está utilizando en los modelos de datos? ¿Cuáles son las categorías que se analizan? Etcétera. Eh, entonces, a partir de... Este es un ejemplo del proceso que venimos desarrollando sobre datos ciudadanos eh, con eh, metodologías que acercan el tema de los datos a la ciudadanía y que van este, generando no solo las capacidades, sino las comprensiones necesarias para aprender a manejar los datos, a construir datos, a modelizar datos y a apropiarse de los datos en una sociedad digital justamente basada en datos.